Nacho, para que la gente busque tu canción, ¿cómo que se llama? Para que la gente sepa. Van a YouTube. Mi canal de YouTube es Nacho Estrella. La canción se llama Dicen. Nacho Estrella, Dicen. Disponible en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Está disponible mi canción. Not Ahora sí, ¿qué se, se esta canción. Ok. Ahora fue que entró nuestro eh, amigo Albert. Eh, para el último tema, ya para cerrar hoy se activó como quien dice la segunda fase se dice la segunda fase de, de ir entrando a una economía luego de este, de este virus que nos ha golpeado muchísimo y el presidente ya había anunciado en su discurso que entraba a la segunda fase yo me di la tarea de dar una vueltica por la por la ciudad a ver cómo estaba y lo que vi en la calle es un normal gente con sin mascarilla, llenos, sitios llenos, eh, sin protocolo, ni siquiera, ni siquiera dividen a, a la persona eh, un tapón peor que antes. Yo no he visto un tapón así. Yo estuve en la calle y la gente lo, lo tomó, no como una forma de ir entrando a la economía no lo tomó con una forma de entrar directamente a la economía qué otro dice eso Don Nacho la gente dice que yo no veo la, la televisión Mira, hay que que el audio de de se está se Oh, Sí. Por así llamarlo, de restablecer la economía, eh, pero lamentablemente la irresponsabilidad, la falta de conciencia de nosotros como ciudadanos se ha notado en el día de hoy. No se está respetando eh, el, el, la, el estar lejos. Mucha gente sin guantes, sin mascarillas, sin ningún tipo de protección, como que anunciaron que ya no hay coronavirus. Señores, ya el coronavirus se fue, vamos para la calle todos desperdigados a abrazar. Me asusta. Le decía yo a mi esposa que le pido a Dios con toda mi fe, con toda mi... Que, que no pase lo que puede pasar a raíz de, de la inconsciencia con la que se está tomando estas esta medidas que... De, de, ...de volver a abrir pequeñas empresas, pero está feo. Se pueden duplicar, se pueden disparar los casos... ...y a Dios que tenga misericordia. Albert, Mira, aportando... El, el primer día. ...aportando ahí en H... ...y déjame contar algo. Santo Domingo, Santiago, San Francisco... ...La Vega, San Hitova, San Juan y Puerto Plata... ...que son donde está el casco nacional de país. Lamentablemente, tú vas a los barrios ahora mismo y tuve gente en Colmaduro bebiendo cerveza. Sí, sí. Tuve gente sin mascarilla, sin lente, Sí, personas haciendo absolutamente nada, solamente ocupando un espacio que puede infectar a otro Y peor todavía, llevar esa, ese virus a la casa de las demás personas. Es penoso que la conciencia, educación, porque esa educación, como dice Nacho, es falta de educación que tenemos todos dominicanos, en general, sin poner... Rico ni pobre, porque de una vez me dice no, que solamente los pobres no tienen educación. No, no, no, no. Olvídese de eso. Educación viene en su casa. Educación viene de abajo, de su madre y de su papá, que le enseñan a usted respetar a los demás personas. Y es penoso eso mismo que dice Nacho, que la falta de conciencia y, el, y el bom la bomba nuclear que actualmente estamos viviendo, porque todo bomba nuclear fácilmente explota. Es sí, decir, Hoy estamos a 20, a 20 de mayo, ¿verdad? Correcto, uh -huh. salió la fecha ya, 20 de mayo. Víspera se abrió porque hubo una presión comercial por parte, del sector, por parte del sector, ok, está bien, pero vamos a hacer algo. ¿Qué conlleva esa presión? ¿Por qué de las madres? Porque la semana de las madres ya se acerca y hay que salir sí, de esa mercancía que, bien, que está ahí, que está ahí. Que sí, hay Muchas personas mucha persona escuché eso, que eso. se atiló fue por eso. Yo escuché recientemente y que no, vamos a cambiar la fecha y la madre. Dígame. La sí, por la... Es penoso que, a costa de eso, eh, los, los números de casos, que aunque quizás no disminuían de manera significativa, se estaba por lo menos llevándose con cierta estabilidad vuelvan a dispararse y que tengamos que empezar desde cero otra vez. Pienso que sería peor, pero imagínate, este yo país bien, en Chile, te lo maneja que las influencia este país vi, lo maneja el que le da su maldita gana. Yo vi, Dios ya, no yo. quiere que pase lo que pasó en Chile y en Brasil, lamentablemente, y en Perú. Que Chile, mira. Perú y Bolivia abrieron, la gente no respetó, y miren lo que está pasando. Tú ven qué será en Chile, en Brasil... Todos sabemos lo que lo es el presidente y lo que él expresó. Y en Bolivia ni decir lo que los muertos estaban en la calle. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de lo que estaba viviendo. Yo vi a, a, a... Mira, por ejemplo, no sé si tú escuchaste que en Suiza, Suiza, no, en, en Suecia, pero en Suecia, el presidente expuso que iba a dejar a responsabilidad de las personas lo que es el coronavirus. Y si ellos ven a tomar medidas por respeto a la seguridad y el tratamiento social en cada persona en Suecia aún exista el virus y ha fallecido no se ve tanto eso porque hay una educación antes de si sí, los europeos más en Suecia tiene una conciencia lo que es lo que está viviendo actualmente es un plan piloto que están utilizando actualmente la OMS allá viene esa parte pero como dice Nacho que yo gano, porque ahora mismo yo tengo coronavirus, que se haga afuera y feo todo el mundo. Bueno, ellos, Entonces, se, se no acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, un tema interesante, yo vi a Jessica Aspoon que se metió en la onza con unos guantes blancos y se veía en sucio, o sea, eh, el metro y eso, y eso sí, que estaban eh, la gente amonton eh, amontonada eh, para, para cogerlo, o sea, que creo que hoy fue el primer día que se notó que esto fue muy improvisado y que yo creo que todavía no estamos preparados para que se libere. Muchachos, mil gracias. Nacho, gracias. Yo espero que y Nacho se, se integren mañana. Cuenten conmigo siempre. Pues está interesante estos debates. Así que nada, nos vemos y a las personas recordarles que estos videos están en la plataforma Telenor, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Casi, casi nos faltan 1.300 para llegar a los mil suscriptores. Bye, bye. Muchachos, mil gracias eh, Ya ustedes saben